Estamos en el Arashiyama, ah, que me Arashiyama Monkey Park, un parque de los monos. Ay, no saben todos los que tuvimos que subir. Eh, subimos un montón, eh, todo cuesta arriba, eh, altísimo. Estamos a más de 140 metros 160. a nivel del mar, 160, 160. Y acá estamos con los monos. Estos monos son japoneses, son esos que alguna vez habrán visto en un documental, esos blancos que se tiran en las aguas termales y se bañan. Eh, con, bueno miren, y acá hay uno, son, miren, miren, miren qué delicadeza que tienen para tomar la comida. Le vamos a dar un pedacito de manzana. Amoroso. A ver, una, y, un acercamiento. Sí, un acercamiento. Ya te doy, ya te doy, ya te doy. Otra más le doy. Te claro, sí, le vale, pedir este. Claro que no manito, manito. Mi amor. Y después. Lástima que no está el bebé Manzanita. No, recién era un bebé, la mamá con el bebé colgado Llama a la mamá ¡Ay! No te asustes Bueno, ahora te doy, espera vi primero, primero termina de comer lo que tenés en la boca ¡Ah, sí! sí muy muy bien, bien, ya está muy bien. Ahora entonces sí el otro, ¡muy bien! ¡Sí! Este es el más histriónico me parece muy bien histriónica tiene tetitas creo, ¿no? sí a ver bueno, espera espera eh, termina lo que estás comiendo ¿terminaste? ¿terminaste? bueno, el último, ¿eh? muy bien Bueno, así que los enjaulados somos nosotros en realidad. Los monos andan sueltos. Después les vamos a mostrar. Bueno, sé sí, si sí, vamos no, no, a poder mostrarlos. A... No. Los, monos, los monos andan sueltos, nosotros también, pero eh, cuando hay que darle de comer hay que entrar a este lugar que tiene... Bueno, como ven, que es una comentada. jaula para humanos en realidad. Claro, claro. Entonces los monos saben que si quieren comer tienen que...